¿Qué estoy haciendo? Creo que puedo sentir más. Ver más. Escuchar más. Vivir más. Llegó la hora de despertar mis sentidos. Me encuentro en un lugar fuera del ordinario que me invita a imaginar lo inimaginable. A redefinir mi percepción y a redescubrir mis emociones. Estoy listo para seguir. Cierro los ojos y descubro lo que puedo ver a través de mis manos en el sensatorio. Me conecto con el interior de la Tierra en un laberinto de arterias subterráneas. Equilibro lógica y realidad mientras camino por un divertido pueblo. Observo en el Neuródromo miles de esferas de colores en un continuo e interminable movimiento. Integro mis sentidos y entro en total armonía con la naturaleza en el Edén. Desafío la gravedad y me dejo llevar flotando por relajante. Purifico mi cuerpo a través de estímulos sensoriales entre lluvia y nube. Me divierto como niño, con una mezcla que me cubre de pies a cabeza en lodorama. Extiendo mis brazos y sintiéndome totalmente libre, vuelo con todos mis sentidos, como si fuera un ave. No puedo volver a cerrar los ojos. Soy responsable de mi propia felicidad. No hay vuelta atrás. Algo fantástico ha ocurrido. He despertado mis sentidos y por primera vez reconozco lo que me rodea. Senses, el nuevo parque de experiencias Shkaret en la Riviera Maya. Próxima apertura 13 de junio 2016. Parquesenses.com